Debo hacer una entrega. Cuida la tienda. Muy bien. Eso haré. Ciudadanos, estén atentos. Eso fue bastante rápido. La lavandería ¡Ah! de t ya. ¡Qué gusto verte de nuevo! ¿Me extrañaste? Ha pasado tiempo. ¿Y dónde está ese calcetín maloliente? ¡Oh! ¡Calcetín Kung Fu! ¿Ah? Doug. ¡No, mi reloj! ¡Aún oh, no estoy uh,